Muy buenas a todos amigos de YouTube, les habla Luis Felipe Camilo Mercedes y hoy les voy a mostrar cómo ver la calidad del aire en su aplicación de Weather Channel. Vamos de una vez, vamos a utilizar vamos a utilizar esta aplicación que se llama The Weather Channel. Vamos a ver la calidad del aire, pero también veremos eh, algunas propiedades de esta aplicación entonces ya que estamos en la aplicación vemos lo típico si es la aplicación que no es eh, premium que es la que estoy utilizando le damos hacia abajo le damos hacia abajo y aquí podemos ver calidad del aire dice que está en 38 pero ¿por qué está en 38 cómo marca ese número, por qué pone ese número. Entonces vamos a analizar cada uno de esos componentes que hace que ese número exista. Entonces le damos arriba donde marca el número y vemos 1, 2, 3, 4, 5 valores. Y cada valor tiene un número específico, pero ¿qué es cada una de estas cosas? que nuestra aplicación muestra para entender más voy a explicarle uno por uno qué beneficio o qué perjuicio para nuestra salud tiene cada una de estas cosas si se altera entonces comencemos con el primero nitrógeno dióxido de nitrógeno entonces el dióxido de nitrógeno no es más que es un compuesto químico formado por elementos de nitrógeno y oxígeno, uno de los principales contaminantes entre, entre los varios óxidos de nitrógeno. También el dióxido de nitrógeno es una sustancia química producida por la luz solar que llevada a la formación de ácido nítrico, al principal constituye eh, a respirar en altos niveles de, de óxido nítrico de nitrógeno, Puede rápidamente producir lo que son quemadura, espasmo y dilatación en los tejidos y en la garganta y las vías respiratorias superiores, reduciendo la oxigenación de los tejidos del cuerpo, produciendo lo que es la acumulación de líquidos en los pulmones y la muerte. Estos son algunos de los, de los perjuicios eh, de estos. Vamos a pasar con el... Monóxido de carbono. Este es. Se encuentra, este se encuentra en los gases producidos por calderas, calentadores de queroseno, vehículos cuyos motores se calientan en garajes o estufas. Tenemos el ozono. El ozono no es más que, que lo siguiente: durante una tormenta, cuando el oxígeno del aire es sometido a un pulso de alta energía como un rayo o un relámpago el doble enlace de oxígeno se rompe entregando dos átomos de oxígeno lo cual luego se recombina con otras moléculas de oxígeno estas moléculas se recombinan recombinadas contienen tres átomos de oxígeno en vez de dos lo que origina el, eh, el ozono también el ozono es la versión más que tan solo con una pequeña dosis consigue purificar el aire, incluso el umbra, un, en umbrales de baja concentración, permitidos en su utilización presente en personas. El ozono en la atmósfera se encuentra en estado puro, en diferentes concentraciones entre 10 y 40 kilómetros sobre el nivel del mar siendo la concentración más alta alrededor de 25 kilómetros. Ozono-homósfera, es decir, en la atmósfera. Actúa como en la atmósfera como depurador del aire y sobre todo como filtro de los rayos ultravioletas procedentes del sol. Sin ese filtro, la existencia de la vida fuera del agua sería prácticamente imposible. De ahí la gran importancia de la llamada capa de ozono entonces vemos la importancia del ozono pasamos al dióxido sulfúrico es principalmente un antropogénico es un gas que se origina sobre todo durante las combustiones de carburantes fósiles como que contienen azufre o petróleo combustibles sólidos llevada a cabo sobre todos los procesos industriales de alta temperatura y de generación eléctrica. Seguimos con el P10. ¿Qué es el P10? Se denomina P10 a pequeñas partículas sólidas o líquidas de polvo, ceniza, hollín, partículas metálicas, cemento o polen que están dispersas en la atmósfera y cuyo diámetro aerodinámico es menor que 10UM. Es cuanto a este video si quieren saber más eh, de calidad del aire en cuanto a su aplicación pueden dejármelo en los comentarios muchísimas gracias